que vale la pena extraer, como siempre, examinarlo todo y retenerlo bueno. Y era un señor que en el asunto semántico pues, se movía muy bien, y entonces hacía extracciones de una palabra buscando sus orígenes comunes. Y Ana era igual a agua. Entonces la piña, ya sabéis que también se llama Ananás, palabra Ana, igual a agua, igual a vida, igual a espíritu. Por tanto, lo que vemos por un lado en la izquierda, no se corresponde para nada, en verdad, con lo de la derecha. Tiene similitudes, analogías, pero no es lo mismo. En fin, pues bien, uh, luego nos sigue mostrando un detalle interesante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. El apóstol Pedro escribe, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Él nos dice, partiendo de la fe, ascendemos a través de siete etapas, y no siete chakras, hasta el amor. Y creo que está muy bien encontrado. Luego, bueno, lo de referente a la semántica, ya nos lo dice, lo recogió del trabajo del lingüista y filósofo Jorge Mario Rivero Meneses, educado en Colegio Jesuita, por lo que hay que escudriñarlo mucho para poder retener lo que nos conviene. Este hombre es evolucionista, reencarnacionista, etcétera. Asimismo, Ana también significa alto, y matizo, alto, porque vamos a hablar también sobre esto. Que para este caso nos puede servir mucho más, porque la pineal está en la parte más alta, pero ya se vuelve mucho más denso para presentar la analogía entre agua y alto. Bueno, nosotros vamos a tratar de eso, precisamente. En cualquier caso, la pineal está llena de agua, o sea, alta y en agua. Y dice que él se maravilla continuamente con la obra de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Mejor que suenen las palabras y no que falten. ¿no? Bien, pues eh, creo que son analogías muy bien encontradas, y que además eh, la palabra alto a nosotros, mm, y, junto con agua, nos va a dar unas connotaciones con lo que vamos a ver próximamente que no tienen desperdicio. Y ten, también tendremos que ir al original de las palabras hebreas para entender aún más muchas cosas. Una cosa, sí. la, la, es, la escalera de Pedro que ha mostrado de, de la fe hasta el amor. Sí. Eh, el crecimiento personal de cada uno que pasa por uno de los escalones que veis que es el conocimiento. Si sí, no, hay, no hay un verdadero amor si, no hay si antes nos ha pasado por el conocimiento. Es la base. O sea que es una el amor no es un sentimiento solo, o no es sentimentalismo humano, sino que requiere mente. Requiere si no, conocerse. Exacto. Si no conocemos, no podemos amar como Dios quiere que amemos. ¿Y qué dice Dios en Oseas? «Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento». Por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió. O sea que ahí estamos rompiendo la línea, dile energética también, de niveles, siete niveles, para llegar al amor verdadero. Y que tantas veces se da un salto directamente, como pseudo en medio, no importará. ¿no? Exacto.